What bueno, claro. en su presencia quien quiere habitar en su gloria quien quiere habitar en su presencia en mi casa en esta casa en este templo en este cuerpo en esta mente en esta mente en este templo, en este cerebro, en like este corazón, en este templo, en este templo, en esta casa, en esta casa, soy bonita, tu adoración. 3, yes. yes. yes. Dios. Ahora mismo le estamos brindando ante el Una adoración describiendo lo grande Lo poderoso, lo majestuoso que le es Una alabanza Una adoración que sale del alma En espíritu y en verdad de Dios Brota una adoración un de un verdadero adorador que eleva la paz pero perfuma el trono de Dios brota. brota una adoración oh. de un verdadero adorador And the Lord, the y que the por la No mi corazón. Aunque de aquel camino sea difícil, aunque atropieces con piedras, aunque caigas de rodillas, aunque caigas de rodillas, aunque se te vayan las fuerzas, aunque digas que no puedes más, aunque te rindas, el Señor está obrando. Hey, Amen. Él está trabajando, él está trabajando sus ángeles han abandonado para velar por ti para cuidar de ti. Oh, él no se ha ido de tu lado. Extiende tu mano al cielo y dile. Oh, Oh. Nunca pierdes El control El control Hay alguien que lo puede decir Señor yes, yes. De lo que vendrá Tú tienes El control Nunca pierdes El control Oh Señor que vendrá tú tienes todo el control tú nunca pierdes el control oh, Dios. Dios. Dios, Dios. Oh. es tu amor el que me sostiene el que me levanta el que me da paz You're Danny. <laughs> se quebranta porque dice wow, tantas veces que yo me alejé del Señor, tantas veces que yo dije que ya no podía más, que me iba a rendir y ahí el Señor me acordaba que los planes que él tenía eran más grandes. Los wow. planes que él tenía eran más grandes que el problema que tenía. Y a veces muchos de nosotros perdemos el enfoque de la meta, perdemos el enfoque de las cosas que Dios quiere hacer porque miramos al problema. Yes. Miramos la situación, miramos la tribulación, la tempestad, la, la, la, el tornado, y no estamos prestando atención a la gloria que el Señor no va a entregar, yes. del arco que va a salir después de esas nubes de, de lluvia de todo lo que el Señor va a hacer después de que tú pases tu proceso. Yes, yes, pero yes. Es, es necesario pasar por el fuego para ser moldeados, yes. Porque hay cosas en nosotros que el Señor quiere quitar, quiere limpiar, quiere remover, quiere transformar, quiere cambiar, y nosotros no dejamos que Él haga eso en nosotros. Yes. Y por eso viene el proceso, viene la dificultad, vienen los problemas, yes. pero es porque el Señor tiene un plan.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 Dile, Señor, ya no aguanto estas heridas. Alvarego estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Yo sé que hace mucho que no te hablo, pero estas heridas wow. ya no Aguanto. Wow. Wow. Oh, wow. Aleluya <tose> la forma Aleluya a este <tose> varón Hay alguien que puede adorar en esta noche Yeah! No! I'm going to go to